¿Quiénes somos? Somos la herencia de nuestros ancestros. Compartimos el mismo origen. El que hoy nos une en un solo tejido. Estas historias son nuestras raíces. Raíces, encuentro de relatos y artesanías.